La independencia de Bolivia es un proceso muy, muy interesante y muy particular. En realidad creo que todavía faltan muchas investigaciones que nos ayuden a entender todo este proceso como ha sido. Eh, sin embargo, hasta donde se ha podido avanzar en la historia de la independencia de aquí de Bolivia, se pueden tomar eh, en cuenta algunas partes. Por ejemplo, cómo se inicia el proceso de la independencia, pues la historiografía tradicional va a mostrar eh, una historia un poco separada entre los españoles por un lado y los indígenas por otro eh, a diferencia de la historiografía que es un poco más actual que tiene nuevas fuentes nuevas uh, perspectivas de investigación tratando de analizar no solamente como un, proceso, como un momento obligatorio ¿no? del paso de la colonia a la república como si obligatoriamente tuviéramos que pasar por el proceso de independencia eh, lo que ahora se quiere mostrar es como un proceso mismo que tiene un contexto muy importante eh, de acuerdo a lo que está influyendo afuera pero también aquí adentro. Eh, bueno, aquí se habla mucho del de inicio eh, sobre los movimientos de 1809, el 25 de mayo aquí en Sucre en ese momento La Plata, o el 16 de julio de 1809 en La Paz. Eh, sin embargo, mm, a partir de las investigaciones que se han ido realizando, se va a lograr eh, un poco investigar sobre esto, para llegar a establecer que estos movimientos, esta formación de juntas, no eran nada más que el resultado de lo que se estaba viviendo allá en Europa. ¿no? Eh, por ejemplo, a veces nos van a decir, ah, es el primer grito libertario, que todavía en muchos círculos del país se habla de este tema. Y eh, hay mucha disputa sobre la primogenitura, de dónde empezado. Dicen La Plata, dicen La Paz. Obviamente la Plata es 25 de mayo y la Paz 16 de julio, primero es La Plata. Pero lo que se ha tomado en cuenta en esos momentos va a ser la jura al rey, ¿no? al nuevo rey, que va a ser Fernando VII. Y no así a un grito por la independencia como tal, como se ha creído hasta muchos años atrás. Eh, esos cambios van a ser muy importantes en cuanto a la forma de escritura de la historia. Eh, sin embargo, se ha logrado hacer estudios eh, paralelos y estudios complementarios, de manera de que no se separe por un lado la plata y por otro lado la paz, sino eh, se ve como un proceso como um, un proceso que va a seguir ¿no? a partir de varias influencias. Ahora, ¿qué se logra uh, encontrar? Un proceso junto, sí, con influencia de aquí de la Universidad San Francisco Javier, de quienes se habían formado aquí anteriormente por los jesuitas y luego por los formadores de los jesuitas, Efectivamente hay un grado de influencia en cuanto al pensamiento y el cambio de pensamiento. Se va a tomar en cuenta también eh, las reformas borbónicas, que nosotros por ejemplo dependíamos hasta 1776 del Virreinato del Perú y a partir del, de este año del Virreinato de Río de Plata, porque se ha creado. Y estos elementos que van a ser si sí, anteriores a nuestro proceso como tal van a ser muy influyentes dentro del mismo proceso ¿no? en 1809 evidentemente vamos a tener esta formación de juntas que por la documentación encontrada va a seguir jurando fidelidad al rey y luchando en contra de los franceses ¿no? o sea, han invadido allá, entonces lo que hacemos aquí es decidir eh, jurar fidelidad al rey Fernando VII ante las intenciones también de otra Joaquina, ¿no? que quería llegar y quería decir, bueno, ser la familia real y mientras el reino esté, pues llegó gobierno Entonces, en esta primera etapa, 1809, 1810, cuando allá en España se estaban librando las batallas y la población se ha organizado y también ha formado sus juntas, ellos estaban ganando, ¿no? entonces habían las famosas batallas. ¿no? Eh, eso llega hasta el 10. En 1810 va a haber un cambio... Eh, del sur. ¿no? Y eso va a ser importante, pero aquí la población un poco va a resistir. ¿Por qué? Porque para 1809, por ejemplo, eh, la plata va a ser eh, un poco aplacada por el Virreinato del Río de la Plata. Van a venir y van a decir, un ratito también pues, sé, eh, estamos en, en esto, estamos en esta situación. Para La Paz, quienes van a venir van a ser del Virreinato del Perú. Entonces, cuando aplacan todo lo de la paz, hacen el juicio, mandan a colgar a Pedro Domingo Murillo, por ejemplo, es el reinato peruano que está tratando de ejercer un poder sobre ese territorio. En 1810 vuelven los del Río de la Plata, pero ya con otra idea, ¿no? porque ellos ya estaban en su proceso de la independencia. En, en ese proceso mismo, como aquí llega noticias de aquí, llega noticias de allá, pues va a ser bien interesante porque también van a llegar noticias, obviamente de España, en la que ya también estén sufriendo otro proceso. Ya no están ganando las batallas, sino más bien perdiendo. ¿no? Entonces eso va a ir cambiando mucho la forma de la reacción que se tiene aquí en La Plata. Todavía tenemos eh, la mayor parte de la población, hasta donde han llegado los estudios, que son realistas. ¿no? apoya mucho más por mantener las instituciones reales aquí en La Plata, como en otro, otras ciudades como Potosí o Tarija, que es el sur de la audiencia de Charcas en ese momento, entonces van a tratar de mantener las autoridades, leyes, normas. ¿no? Entonces las entradas que vienen del sur van a ser momentáneas, entran un rato, piden eh, apoyo a la población, pero se mantienen realistas la mayor parte del tiempo. ¿no? Eh, en medio de ese proceso también llegan las noticias de que se está formando una Junta Central de Alianza Vida y bueno y van a lograr declarar la Constitución de Cádiz, ¿no? van a aprobar la Constitución de Cádiz y aquí en La Plata, como en Potosí, se ha encontrado la documentación de la jura de la Constitución de Cádiz. ¿Qué quiere decir eso? Que la Constitución, como bien eh, se puede saber, es la que está diciendo mientras el reino está, eh, Cádiz eh, y la Junta de Cádiz, la Junta Central, va a ser la que esté pues, gobernando. Eso que quiere decir que también aquí nos seguimos manteniendo en un realismo. 1810, 1811, el 12 cuando se jura, vamos a mantenernos. Pero con el tiempo va a ir cambiando. El 13 nosotros ya tenemos eh, otro proceso en el que se van a empezar a formar lo que se han denominado las guerrillas. ¿ya? Eh, estas guerrillas, bueno, van a ser varias a lo largo de bueno, todo el espacio que tenemos aquí, y estas guerrillas van a tener cada una de sus propias particularidades dependiendo de cuál estemos hablando. Para esta región pues vamos a tener la de Juana Zurduy y Manuel Asensio, que van a ser realmente muy, muy importantes, hasta, hasta pues, ha, sido, bueno, ha logrado muchísimas cosas. ¿no? Hay un proceso, bueno, hay una formación de batallas, van a vacanar muchos de ellos, muchas veces los realistas. Sobre Juana Zurduy se ha escrito muchísimo, aunque sí desde una perspectiva tradicional. Rescatando la vida de ella como una heroína, eh, cada época le va a describir de una forma u otra, pero se, van a se va a mantener dentro de la fotografía el carácter femenino de ella, el carácter varonil. O sea, en eso seguimos dando vueltas sobre este personaje. Hay mucho, mucho aporte sobre ella y sobre su esposo. ¿Qué pasa con esta formación de guerrillas? Van a ser muy importantes porque van a empezar a ocupar ciertos territorios y a tratar de tomar decisiones respecto a esos territorios. Entonces van a tener muchísimo apoyo. Muchísima gente que se ha visto afectada, ya sea por las reformas borbónicas o por el mal gobierno español, ¿no? en esta que es lo que se estaba luchando. Se dice que los primeros documentos que empiezan a hablar de independencia van a ser recién desde 1803 y es muy probable, porque hasta ahora la documentación que se ha revisado todavía se sigue jurando fidelidad, se mantiene instituciones y eso hasta el final de la, de, del periodo colonial o hasta el final del periodo de la independencia misma que se siguen manteniendo las autoridades ¿no? en 1813, 14, 15, 16 vamos a tener la guerrilla de Ayombaya por ejemplo que va a, ser, eh, va a estar en la parte de Cochabamba la frontera con, con Oruro y un poco con Chuquisaca esa va a ser la más fuerte y que va a durar hasta la misma entrada de la guerra de la, de, perdón, de la República. Y va a ser muy difícil de aplacarla, porque ni bien se ha creado la República en 1825, esta guerrilla se va a mantener. ¿No? O sea, se mantiene porque tenía ciertos ideales. Entonces ahí ya se habla de una formación un poco más fuerte y de un proceso mismo de la independencia. Eh, ahora es importante que tengamos en cuenta también que este proceso va a ser un poco paralelo. O sea, llegan las ideas de independencia, llegan las ideas del patriotismo, llegan las ideas de encontrar los franceses, llega toda una mezcla y además nos llega la influencia de tener pues, que responder ¿no? a, al virreinato del Perú o responder al virreinato del Río de la Plata. Entonces, una de las características que tenemos en la audiencia de charcas es nosotros a partir sí de una idea de guerrilla, pero también de algunas otras personas que van a empezar a influenciar, no como guerrillas, porque la mayoría de estas guerrillas quedan fuera de, las, de los centros principales, de las ciudades de esos momentos, eh, vamos a empezar a tener otras ideas de un poquito ir separando. Pero no es una separación así total, no, no vamos a decir desde tal día va a cambiar absolutamente todo, pues, porque no pasa eso. Y lo que sí se puede decir es que en este proceso de la independencia se ha ido tomando en cuenta algunos caudillos, como se les ha denominado, ¿no? algunos líderes que van a ser importantes en ciertas regiones y van a empezar a tener adeptos. ¿no? Eh, estos caudillos van a ser muy importantes, por ejemplo, el Moto Méndez, que recién hablábamos en Tarija y en el 15 de abril. ¿no? Eh, vamos a tener otros que van a ir dominando sobre ciertos espacios. Ahora, ¿qué promueve esto? Movimientos en distintos lugares, pero también mucha influencia de las eh, ciudades. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando aquí en el sur de la Universidad de Charcas? Eh, se van a formar o va a haber gente que va a ir a apoyar, sí, al ejército patriota, independentista, pero principalmente vamos a tener los registros, a partir de la documentación que se ha realizado, eh, que obtienen muchísimo apoyo los ejércitos realistas. Eh, creo que una de las mejores campañas que se ha realizado, según las investigaciones, pues es la del... Eh, de Joaquín de la Pesuela. Joaquín de la Pesuela era un español que se ha formado en Segovia, militar, ha llegado al Perú con la idea de formar su ejército, eh, logra formar en Lima, y luego le mandan aquí, con eh, todas estas actividades, le mandan aquí y forma el ejército realista, eh, de, el, el, como es el comandante del ejército realista del Alto Perú, así se va a denominar. Y él va a ganar dos batallas muy importantes, bueno, tiene tres batallas importantes, una es de Ayahuma, Viluma, ¿no?, estas dos que van a ser principalmente las que más han resaltado. Y en 1813, por ejemplo, cuando él recluta a las personas, eh, le es les más fácil, creo, ¿no? Porque claro, era una autoridad real, eh, la gente quería formar parte de un ejército, quería pues, ser tomada en cuenta también en ese sentido. Y su ejército va a ser muy ordenado, ¿no? Las descripciones que, que él tiene en su memoria realmente son muy ricas en información, pues nos va a dar incluso las cantidades de las personas que han formado parte. Cantidad de indios, dice, no, no los están nombrando en su memoria. Pero en la documentación que tenemos en el Archivo Nacional, ahí sí tenemos nombre, apellido, quién era, dependiendo de los eh, batallones a los que pertenecían. ¿no? Por ejemplo, había un batallón de los artesanos, estos artesanos eran muy organizados, entonces tenían quién era el principal, quién le seguía, dónde iba, cuánto gastaba, o parte del ejército o también como parte del apoyo que se le daba a este ejército realista. Entonces, a partir de la documentación realizada, podemos decir pues que esta parte del sur estaba apoyando principalmente al ejército realista. Ahora, el ejército independentista, ¿en qué se apoyaba? Principalmente en la producción, como eran... Eh, eh, personas que tenían grandes adeptos, gente que los seguía, pero también tenían grandes tierras de producción, pues le ayudaban muchísimo. Ha habido mucho apoyo en ciudades, por ejemplo en Potosí, hay muchas donaciones de joyas, de dinero, eh, un montón de dinero que están apoyando también. Ahora, dependiendo de la época, a veces en las ciudades se los aceptaba a los independentistas y a veces no se los rechazaban. Ahora, estas guerrillas, por ejemplo de la de Juana Sorduy hasta 1816, ella va a estar dirigiendo, su marido muere, como tres de sus hijos, y ella se va a Salta. La relación que nosotros tenemos en el sur de la Audiencia de Chávez y el norte, que ahora es argentino, pues, va a ser muy muy movida. Entonces, ¿dónde podemos salir? ¿Dónde podemos tener apoyo? Va a ser, va a ser en Salta. Salta, Jujuy, toda esa parte que va a ser muy importante. Juan Azul Luis de Parila, que estaba pues, exiliada allá en el norte argentino, pues va a venir a la hora de, eh, de la independencia. Eh, él, ella se va a entrevistar pues, aquí en La Plata, ella va a tener muchas ideas muy interesantes, sin embargo, la mentalidad también ha cambiado. Entonces, en ese sentido, aquí en La Plata se va a mantener una idea un poco.. Eh, de ciertas personas quienes van a ir apoyando en la independencia lamentablemente a ella no le toman en cuenta al final y ella muere pues pobre en una casa pues, pues no la han tomado en cuenta es muy triste porque ella ha sido una de las grandes luchadoras de, este, de esta región sur